Bueno, entonces, este es un tema que es muy fascinante, que es la fuerza de la fe. Es diferente. Se dice que cuando la fe, cuando una persona tiene fe, siempre va a tener victoria. Como que se asocia el éxito a un estado de fe. Pero cuando no hay victoria, ¿será que no tengo fe? ¿O ¿Cuánta fe realmente tengo yo? Y... Hay una cosa que vamos a distinguir y entender: es diferente una superstición a tener fe. Porque las supersticiones o la fuerza mental es muy grande, ¿verdad? La fuerza mental, ustedes saben que en lo, en lo que uno tiene confianza, uno cree que va a ocurrir, puede ocurrir. Por ejemplo, el efecto placebo que es. Si yo tomo agua pensando que es un agua mágica, purificada, ¿verdad? Que a veces uno le dicen, usted se toma esto y usted se va a recuperar, ¿verdad? ¿El efecto placebo qué significa? Que usted lo toma con tal creencia que le va a hacer bien, que le hace bien. ¿Verdad? Porque la mente, o sea, el cuerpo tiene la posibilidad de sanarse solo. ¿Verdad? Nosotros podemos solitos, porque el cuerpo es muy inteligente, la, la naturaleza en la misma naturaleza están los instrumentos para sanarnos sin embargo cuando la mente además interviene, la mente tiene tal fuerza que si uno cree en algo, eso sucede ¿ya? pero ¿qué pasa? yo me recuerdo, porque yo tuve la posibilidad de tener experiencias espirituales sin necesidad de tener una religión entonces a mí todo lo que me enseñaban mis amigos y mis amigas yo lo asumía como verdad, sin, sin prejuicio <risa> entonces me acuerdo que en el colegio yo tenía que tomar un bus dos buses para llegar al colegio ¿verdad? Porque vivía en San Pedro y mi colegio estaba en Moravia y me acuerdo que una vez algo nos pasó y entonces una de mis amigas me dice, es que para que a usted no le pase nada, usted se tiene que persinar. Entonces, ¿verdad? El, el, el, además yo además veía que cuando pasaban por una iglesia, la gente hacía así, yo decía, eso de fijo es una protección, ¿verdad? Pero si usted lo ve desde afuera, ¿por qué hacer algo físico lo protege a uno? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? O sea, realmente no es, es porque en ese momento uno, ¿qué hace? recuerda al alma suprema, recuerda a Dios, o sea, no, se conecta, no es porque físicamente yo hice un signo, ¿verdad?, que, que está Dios, es porque la mente se conecta con el Ser Supremo, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasa?, nosotros en realidad estamos llenos de supersticiones que son más conectadas con el efecto placebo, ¿verdad?, que yo creo que las cosas son así. Por ejemplo, la otra vez llega una amiga ¿verdad? y tenía un montón de piedras. O sea, debajo de la, de la almohada tenía una piedra, tenía piedras de aquí. A mí me fascinan las piedras, ¿verdad? Todas las piedras de colores, pero ella está llena de piedras. <risa> Porque además, digamos, todo eso, ¿verdad? Decía que le daba buenas vibras. O las vibras para dormir bien. Para, para, para, así, para todas las cosas, el agua con piedras, todo tenía piedras. Entonces, ¿pero qué es la diferencia entre eso y tener fe en Dios? Entonces, ¿qué genera la fe en Dios, en el Ser Supremo? La fe en el Ser Supremo genera plenitud, una conexión con algo metafísico, eterno, puro, que le produce a uno llenura, energía, fuerza y es muy diferente a una superstición por eso vamos a entender con profundidad qué es fe porque además la, a veces se cree que, que una persona por, ¿por qué les digo eso? porque en, estamos en un momento donde las personas tienen muchos, tenemos demasiadas ganas de controlar el mundo físico, para estar bien ¿ok? y no entendemos la realidad metafísica, y es lo metafísico o sea, lo espiritual, lo que está más allá de lo físico que en realidad tiene un impacto en la materia sin embargo, como ahora estamos con la tendencia de creer que lo metafísico no existe ¿verdad? Que no, ¿verdad? solo existe la materia y después de, de, de que este cuerpo deja funcionar hasta ahí llegamos ¿verdad? que no hay una comprensión de lo que no se ve con nuestros ojos hay una realidad espiritual el alma o el ser o yo no soy el cuerpo, soy una, o sea, yo soy mucho más metafísico que físico. ¿Cómo puedo yo entender eso? Digamos, ¿quién está pensando en este momento? Ustedes no pueden decir el cerebro. El cerebro está pensando. ¿Quién está usando el cerebro? para que estos sonidos los vaya interpretando y vaya generando cierto razonamiento. ¿Quién es? ¿Y dónde está la mente? La mente está en el cerebro. ¿Dónde está la mente? Todo eso, la conciencia, ¿cómo, ¿cómo la conciencia no es física? ¿Qué significa conciencia? Estar consciente. ¿Quién está pensando? Es el ser o es el ser metafísico, espiritual, sutil. ¿Por qué, por ejemplo, hay gente con muerte cerebral? Que ha tenido experiencias de dejar su cuerpo y después regresar nuevamente y cuenta que siguió pensando si el cerebro no estaba funcionando. Entonces, ¿quién tuvo esa experiencia de que se desdobló, que se vio desde afuera y todo? ¿Quién era? Entonces, lo que pasa es que nosotros creemos tanto que la identidad nuestra es física, porque es lo que lo que tocamos, vemos, ¿verdad? Pero nuestra realidad más importante es metafísica, sutil. Los pensamientos son físicos, los pensamientos no son físicos. ¿Cómo, cómo yo puedo agarrar tu pensamiento, no puedo? está pensando, eso que usted está pensando está produciendo cierto impacto en su, en su cuerpo, cierta vibración en un lugar. Vean, por ejemplo, ustedes, en India, en donde está nuestra sede en Brahma Kumaris, se llevan más, a ver, se pasaron ahí en el 50 y pico, ¿verdad? Del 50 y pico al 2018, entonces llevan como 60 años de meditar ahí muchas, miles de personas y usted llega a ese lugar y lo que usted percibe no, o sea es, es difícil describirlo físicamente porque lo que usted percibe es muy espiritual, imagínese la vibración acumulada de miles de personas meditando durante 60 años o sea eso, eso que es eso no es físico esas son energía la energía hay energía física ¿verdad? y hay energía metafísica sutil ¿ya? entonces resulta que nosotros porque estamos cada vez eh, de alguna manera más apegados a la realidad física se nos olvida que la metafísica y en eso el alma suprema Dios es la energía metafísica más fuerte y que tiene un impacto además en la materia por ejemplo cuando la gente hace grupos de oración para, para dar ¿verdad? como amor, fuerza gente que está enferma ¿verdad? ahí lo que están enviando es una energía espiritual no es física es sutil, es sublime, está más allá, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros para, ten, para volver a tener una experiencia de fe profunda y estar otra vez con esa plenitud, con esa energía sutil, tengo que volver a sentir a Dios, al Ser Supremo, tener fe en Dios, y lo que pasa es que eh, o uno tiene fe, <ríe> digamos, si ustedes ahorita se, se pensaran, ¿cuál es mi porcentaje de fe en Dios? Y cuando uno realmente tiene fe, pasan cosas muy especiales. De hecho, en mi experiencia, eso cuando yo empecé a sentirlo empezó a ser mi prioridad 100% y viniendo como de un contexto donde la gente es estudiada, porque en, en ciertos contextos como ahora la ciencia los que están en contextos de academia piensan que el que tiene fe no es una persona inteligente <risa> porque si usted en realidad es una persona estudiosa, usted no cree en Dios yo, yo salgo de ese contexto y como a mí sin necesidad que me enseñara ninguna religión puse de prioridad esa experiencia porque a veces uno piensa que la religión hace a una persona con fe no hay gente que además ¿verdad? vive con religión todo el tiempo y no tiene fe ¿por qué? porque es una experiencia metafísica, espiritual que la tiene cada uno de nosotros en algún momento y no está acompañada a una religión necesariamente por eso cuando es a la gente dice personas de fe y la, la solamente uno se imagina como alguien que vive en un convento para mí nunca fue así para mí la fe fue una experiencia espiritual que es para cualquier persona, ¿verdad? Y en cualquier contexto. Y ahora después vamos a ver por qué una persona puede ser muy inteligente a nivel físico, entender la ciencia y todo, pero a nivel espiritual también ser muy, con mucha fe, que ese divorcio no debería estar, ¿verdad? Pero entonces, antes de, de pasar a ese, a ese nivel, digamos, a ese otro tema, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Y cada uno de ustedes está aquí, cada uno de ustedes tiene su experiencia personal, espiritual, eh, y todos los seres humanos lo tenemos, independientemente de las creencias, porque nosotros somos energía espiritual, somos alma pues tenemos experiencias internas espirituales quisiera que hiciéramos un recorrido a, a su propia historia en su propia vida, puede ser en los últimos años o puede ser antes pero que recuerden un momento que para ustedes ha sido espiritualmente muy valioso un momento tal vez donde ustedes se reconectaron con algo que, alguna experiencia sutil o o algo así, ¿verdad? Como que sintieron especialmente a Dios, o. puede ser en cualquier contexto, pero que lo recuerden, ¿ok? Y voy a poner una música un minuto para que ustedes vuelvan a sentir en qué contexto estaban, qué estaba pasando, qué produjo esa experiencia, ¿ok? que lograron recordar, perfecto, los que no también, <risa> eh, porque vamos a hacer lo siguiente, eh, vamos a compartir unos cinco minutitos, yo les voy a decir cómo, ya sea contando la experiencia que recordé y si no recordé, quisiera que ustedes compartieran qué es lo que ustedes buscan sentir espiritualmente. ¿Ok? Entonces, ya sea cualquiera de las dos cosas. ¿Está bien? O mi experiencia espiritual con el Ser Supremo o qué es lo que busco espiritualmente. ¿Ya? Y lo vamos a compartir en tríos. Entonces, por ejemplo, aquí hay ustedes tres, ustedes tres, vos con ellos dos, ustedes tres y aquí ustedes cuatro, ya que son cuatro. ¿Está <risa> bien? Es que de estos temas es, es lindo, verdad, ¿verdad? A veces uno quiere contarlo para contar, contar. Es lindo, son lindas las experiencias y, y, a, y a mí me encanta escucharlas. Pero bueno, como tenemos poco tiempo. Pero ustedes disfrutaron de esa conversación. Entonces, ¿qué utilidad tiene esa fuerza de la fe? en estos tiempos ¿verdad? hay otra cosa que también hay que diferenciar y es la fe en los propios deseos a la fe en quien es Dios como Él es y en su rol o su papel porque a veces nosotros creemos que tenemos fe en Dios cuando estamos teniendo fe en nuestros deseos y que Él nos va a cumplir lo que yo quiero que me cumpla <risa> sin embargo, ¿quién es Dios?, ¿cómo es Él?, ¿Cuál es, cómo, ¿cuáles son sus cualidades?, porque tener fe en Dios es en quién es Él, cómo es Él, y el alma suprema es un ser sutil, espiritual, no es un ser físico, o sea no es un ser humano, es, es un alma, ¿verdad? es un alma suprema, es un mismo ser para toda la humanidad, entonces este ser, es un ser elevado muy puro y es la fuente de amor y amor real o sea el alma suprema tiene amor verdadero puro verdad y su ocupación es muy específica el ser supremo es la única alma que puede limpiar a todos los seres humanos de la ira del apego de la avaricia, del ego, entre nosotros podemos ayudarnos pero no so, ninguno de nosotros, yo no tengo la fuerza espiritual para quitar el aire a alguien ningún ser humano por más dulce, amoroso, lindo, espiritual que sea lo puede hacer porque esa tarea es del alma suprema ¿por qué? porque es un ser que nunca ha tenido ninguno de esos rasgos o sea, el, el, la, nos, todos los seres humanos tenemos eso, desde que tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos una identidad basada en el ego, tenemos arrogancia. Pues el ser supremo no tiene arrogancia, es un ser tan ilimitado, tan lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él tiene la función de liberar al alma de eso que le causa sufrimiento. ¿Y cómo lo hace? Precisamente hay que entender eso, ¿cómo lo hace?, ¿quién es él?, profundizar en el conocimiento, porque la medida en que más conocimiento tengo del alma suprema, más tengo fe, que a veces se piensa que la fe es fe ciega, o sea, como que usted, la fe está asociada, no entienda, pero crea, <risa> pero en este caso la fuerza de la fe es que entre más usted entiende cómo es Dios, Usted más tiene fe en Dios. Y bueno, eso es por un lado, ¿verdad? El conocimiento espiritual es fundamental, pero también el conocimiento de las leyes divinas, tal como las leyes físicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen leyes en la física. Entonces, eh, usted va a la universidad, al colegio y le dicen, bueno, estas son leyes físicas, están la ley de la termodinámica, si funciona, usted quiera o no quiera, así funciona la materia, ¿verdad? Hay la ley de la entropía, o sea, siempre la, la materia va a tender al desorden, entonces siempre hay envejecimiento, esas son leyes físicas, ¿ok? Pero también hay leyes divinas, que además hasta se recuerdan en, en la como el, en el pueblo, digamos, la gente la recuerda, hay una frase que es una ley, que es, manos que dan, nunca están vacías, eso es una ley, <ríe> eso es una ley divina, y se llama la ley del karma, por eso la, las manos que dan, nunca están vacías, eso es cierto, kármicamente, alguien que tiene generosidad, siempre tiene, en cambio alguien que, porque yo tacañillo, digamos, <risa> y que siempre siente que no puede dar, nunca tiene. Nunca tiene. La persona que siente que no tiene y no comparte, nunca tiene para compartir. Entonces, esos son como leyes espirituales. Cuando uno entiende con más profundidad estas leyes, cómo funciona la realidad, uno también empieza a tener más fe, por ejemplo, hay una ley, si usted hace algo con amor y con un deseo, un corazón puro, eso va a ser exitoso, si usted hace las cosas realmente con amor y con honestidad, eso va a tener éxito, entonces yo tengo muchos ejemplos, pero el Digamos, el paso que, que yo cabe, lo, lo siento más, el paso que yo di, yo tenía como un trabajo muy, de muy buena remuneración y de alto nivel. Pero como les dije, para mí cuando yo tuve una experiencia muy grande de lo que es la fe en Dios, para mí todo lo demás era importante, pero no tanto. <risa> empezó a ser mucho más importante en mi experiencia espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí entregarme a, a, a hacer esto que estoy haciendo ahorita. Pero esto, como ustedes se fijan, aquí no se cobra. ¿Cómo se mantiene esta casa? Con esa cajita que hay ahí. Y a veces la gente se recuerda, a veces no se recuerda que existe. porque qué dice contribuciones? Pero, ¿verdad? Porque no, no es nuestra tendencia estar pidiendo. O sea, porque no es la idea tampoco. La idea es que ¿verdad? Ahí hay una cajita, quien quiera contribuir puede, ¿sí? Entonces, pues yo dije, vea, eso es lo que yo amo, Esta es una experiencia espiritual muy grande, cuando yo se lo comuniqué a mis jefes, ¿verdad? Que son de alto nivel, ¿verdad? Y son especialistas, porque sus nombres de sus puestos son... Eh, experto no sé qué en tal tema verdad y, y, y yo le dije vea no es que me voy a dedicar a esto espiritual realmente la gente creyó que yo estaba loca <risa> pero mi experiencia interna fue ya, yo estoy segura que nada me va a faltar extremadamente segura que nada me va a faltar y de hecho hay tiempos en donde hay menos pero nunca falta para pagar lo que hay que pagar y cuando de verdad la cajita casi no tiene, me salen trabajos o no salen trabajos, ¿verdad? A quienes estamos aquí más. Entonces siempre hay, ¿verdad? Porque y esta, esta organización, esta escuela, se basa en ese principio. Por eso la idea es nunca cobrar, eso es un principio. Y esta escuela empezó así, cuatro gatos, con esa virtud con esa vivencia y esa idea de que así debe ser la espiritualidad, y mira, y ahora están 120 países, y esta casa, esta casa del Ser Supremo, nosotros sentimos así, porque esta casa es, es del, de Brahma Kumaris, ¿verdad? Y para nosotros es como muy especial, digamos eso, ¿cómo se logró? ¿Cómo se logró? Y eso se los comento porque a mí me encantaba la historia de los misioneros que iban a hacer su, su misión y no se llevaban nada. Eso para mí es mucho más inspirador que alguien que está tal vez dentro de una iglesia. Pero estos misioneros que no tenían nada, <risa> iban a ver a, ¿cómo, se, cómo se mantenían, cómo vivían. Eso me inspiraba muchísimo, siempre me gustó. Pero yo veo que cualquier ser humano... Cuando hace las cosas desde con fe, con esa fe espiritual en Dios muy grande, con ese corazón limpio, siempre tiene éxito. Las cosas se van, a, van a empezar como a, como a, a alinearse. Eh, por eso siempre hay que revisar la honestidad del corazón. O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? estoy haciendo, si yo lo estoy haciendo para recibir alabanzas, para que me quieran, para recibir respeto, eso no, no va a tener buenas, un buen futuro, ¿verdad? Pero si lo que sea que yo estoy proponiendo viene de esa honestidad, de, de esa limpieza interior, eso se va, va a fluir, se va a dar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que... que imposibles que se vuelven posibles porque esa es una ley, es la ley del amor, ¿verdad? Y otra cosa también que es una ley es que cuando hay verdad, o sea, la verdad es la verdad, lo que es verdadero es algo que es eterno, <ríe> o sea que siempre es igual, es, es eso es lo, lo que es eterno, es verdad, ok la verdad entonces no hay necesidad de probarla porque es verdad, usted la prueba o no la pruebe, pues es verdad. Entonces como no hay necesidad de probarla, cuando uno de repente quiere probar la verdad y lo, porque está viendo que la gente es falsa, la gente te está mintiendo o está pasando algo que no es verdad y usted quiere probar la verdad, esa acción de querer probar es verdadera. Es correcta. La verdad no hay necesidad de probarla. No se necesita probar. La verdad es verdad. Usted la pruebe o no la pruebe. <ríe> Sigue siendo, están siendo verdadera. Lo que sucede entonces es que cuando una persona es verdadera, no es violenta. No impone. No es en inglés la palabra es forceful, es como no es impositiva, Impositiva, gracias, esa es la palabra, no es impositiva, ¿verdad? Porque vean qué interesante cómo es que lo que, si una verdad se quiere imponer con fuerza, ya ahí, ya ahí no hay verdad. Y eso es lo que me inspiró mucho, por ejemplo, en India, del movimiento de no violencia de Gandhi. Porque se basaba en que ellos querían, bueno, la idea de Gandhi, que fue muy interesante, porque ahora me enteré de nuevas cosas. Gandhi lo que buscaba era crear unidad y crear una, un nuevo país, pero él no solo quería sacar a los británicos, quería traer él le decía, como el reino de Dios ahí, ¿verdad? Porque lo que él, dentro de su filosofía él quería que fuera algo espiritual, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, cuando se fueron los británicos, eh, quedó una división entre los hindúes y los musulmanes, que siempre habían convivido, y los reyes musulmanes eran amigos de los reyes hindúes, habían convivido, pero ustedes saben, cuando se fueron los británicos era divide y vencerán, ¿verdad? Entonces habían quedado peleados. Entonces el líder de los musulmanes le dijo a Gandhi que, se, que iba a haber una partición, que ellos querían Pakistán, ¿verdad? Que era India. Y Gandhi no quería, Gandhi quería que fueran todos unidos, ¿verdad? Entonces el, el musulmán le dijo, bueno, está bien, podemos estar todos unidos, pero gobierno yo, que soy musulmán. ¿Y saben qué dijo Gandhi? Está bien bien usted claro eso no le cayó muy bien a los hindúes <ríe> y se partieron con Pakistán y mataron a Gandhi pero eso me pareció interesante porque el líder del movimiento de la no violencia digamos <ríe> en ese momento decía es que lo que es verdadero lo que lo que queremos crear que en, en el idioma hindú de la tierra de la verdad, que se base todo en lo que es verdadero, la ética de la, de la honestidad, de la paz, no se puede crear violentamente. Si hay violencia, no hay verdad. Y eso es algo que nosotros tal vez eh, no estamos acostumbrados, porque, ¿verdad? Cada vez que hay algo de corrupción, lo que emerge del ser humano es ira. Pero esa reacción de ira es verdadera, o sea, está, es, realmente puede contraponer la falsedad que estoy descubriendo. O sea, va a poder cambiar la corrupción o la, la mentira del otro. Mira, mira, Mi es tan falsa como la falsedad que está ocurriendo afuera. Por eso la violencia si existe, ¿verdad? no, la espiritualidad, lo puro no puede ser impuesto. Y por eso es la ley, para que, para que haya transformación, la ley es el amor. Si no hay amor, no va a haber cambio, no va a haber transformación, verán. Y eso es lo que yo les comentaba: entender la ley espiritual real, entender qué significa el amor para la transformación social. O sé sea, porque nos falta mucho. A ver Ahora, como que no usamos el amor para nada. <risa> y es la ley: si no se usa, no hay éxito. Hasta a nivel pequeño si usted hace algo sin amor le queda mal el queque hasta nivel pequeño si yo lo hago con amor todo fluye todo crece ¿Sí? entonces hasta aquí todo bien porque ahora lo que me gustaría terminar es cómo desarrollamos esa fe otra vez cómo vivimos con fe porque vean, para nosotros en la meditación, en el Raja Yoga, el vivir con fe es una necesidad de los 7 mil millones de personas. No es vivir con fe que todos ustedes necesiten vivir en un centro de meditación, ni que necesiten irse a un convento, que si lo quieren hacer también es fantástico. <risa> ¿Verdad? Pero vivir con fe significa... Que yo, o sea, que yo entiendo otra vez qué es la fuerza que, está, que me que motiva la vida en cualquier lugar donde esté ¿verdad? ¿cómo desarrollo otra vez esa fe? porque ¿será que yo la tengo 100%? ¿será que yo en este momento estoy viviendo con fe? ¿tengo esa fuerza? el día que yo vivo con fe, ese día hay un entusiasmo, hay una felicidad, ¿verdad? ¿entonces será que yo tengo fe siempre? ¿cómo la desarrollo? porque vamos a hablar dos, una forma de desarrollar fe yo necesito experiencias con Dios y eso es como una, unos anteojos digamos, ustedes han visto que, que hay personas que necesitan anteojos, aquí hay varios <ríe> que están con anteojos, ¿verdad? pero mira, cuando uno, cuando uno digamos se fija mucho en los demás ¿cómo se llama la enfermedad cuando uno cuando uno solo puede ver para afuera pero no puede ver de cerca? ¿solo puede ver de lejos? solo de lejos es que no ve bien cerca? no, no, el al revés o sea que uno solo puede ver de lejos pero de cerca no, no ve Matías. bueno, espiritualmente es una enfermedad el que uno solo se fije en los demás lo que los demás están haciendo mal y uno no se fija en uno, verdad o también a veces uno tiene lo contrario, que uno solo se fija en uno y no, se, y no ve más allá, verdad eso que se resuelve con unos anteojitos y ya todos ustedes están viendo bien, verdad espiritualmente también necesito un nuevo anteojito porque no estoy percibiendo la realidad porque tengo como mis anteojos espirituales no funcionan por eso en India se habla del tercer ojo ¿verdad? el tercer ojo es la percepción de la realidad desde la espiritualidad no es que vamos a tener un ojo aquí que ve luz o sea se percibe, ¿verdad? y puedo percibir, digamos, cotidianamente el que tiene el ojo, el tercer ojo despierto siempre va a percibir lo que hace el Ser Supremo ¿verdad? lo va a percibir en diferentes cosas permanentemente, ¿verdad? El que no tiene el tercer ojo, puede que las, la realidad está surgiendo así, puede que hay muchas cosas espirituales en su entorno, no las va a sentir. No es que no existen, es que no las percibe. ¿Sí? ¿Y qué es el signo de que usted tiene ese tercer ojo cada vez más despierto? Es que usted cada vez es más feliz. Porque usted tiene esas experiencias de Dios cada vez más entonces ¿cómo percibo la realidad de Dios, de la realidad espiritual? ¿cómo la percibo? ese tercer ojo lo que requiere es concentración es enfoque porque ahorita sé sí que está con astigmatismo, miopía y todo junto. <risa> porque no nos enfocamos tenemos demasiada distracción a cosas limitadas entonces si, como que no, no me enfoco es como cuando uno pone una emisora y no está bien puesta como que se oye mucho ruido ¿a usted les ha pasado? entonces hay cosas limitadas demasiada basura en la que me estoy fijando y, y como que quiero sentir a Dios pero no, no me logro enfocar ¿verdad? Porque la meditación requiere espacios donde usted está en silencio para que usted deje pensar basura y logre enfocarse y eso va a llevar a veces tiempo, porque a veces no es automático que uno todo el día está pensando basura y de repente quiere sentir a Dios obviamente no va a poder bullón ahí <ríe> y entonces no se le quita Ah, pero el momento que usted se sintonizó y tiene una percepción de la realidad espiritual ese momento en que duró un segundo es una maravilla pero es el momento en que usted se enfocó y ahí es lo que se llama en India que usted abrió el ojo pero después se vuelve a dormir Por este caso requiero disciplina algunos de ustedes han logrado algo sin disciplina se logra algo sin disciplina, para cualquier cosa se requiere disciplina, ¿cierto? Resulta que a nivel espiritual para tener fe requiero disciplina, pero disciplina en esto, en que yo mantenga mi percepción espiritual despierta. Por eso nosotros lo primero que hacemos en la mañana es meditar, ¿y qué hacemos? Procurar volver a percibir el ser como este ser de energía sutil, eterno y poder percibir al Ser Supremo. Reconectar con el Ser Supremo. Era como abrir ese tercer ojo y que ese día, todo el día yo esté percibiendo esa realidad. ¿Sí? Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que yo requiero volver a conocer la espiritualidad o lo metafísico. Entonces, ¿cómo hago? Por eso es que nosotros estudiamos Raja Yoga, es un estudio. ¿Verdad? Es un estudio de la espiritualidad. Y a mí eso me encanta, porque no es que uno sabe. O sea, hay cosas, hay mucho que uno aprende, <risa> ¿verdad? Y tener fe en en lo que uno está aprendiendo ¿verdad? y es tener amplitud en aprender más y uno no es que siempre entiende la espiritualidad cosas que uno está más cerrado que un bombillo pero no por eso no existe o sea ha sido mi experiencia en el raja Yoga o sea, al inicio hay muchas cosas que uno no entiende, porque hay todo un tema sobre la eternidad en el raja Yoga hay toda una percepción de que la eternidad cíclica, por ejemplo y eso es una, una cosa de entender que es muy amplia y no, uno no la entiende de primera entrada ¿verdad? porque la percepción metafísica nos cuesta de lo que es eterno, puro perfecto entonces seguir estudiando desarrolla fe que las entre más sabio es alguien más fe tiene ve que es un poco diferente entre fe ciega, aquí no es ciego, aquí es pregúntese las cosas pero tiene que preguntárselas para profundizar en la experiencia no, no se queda así como no decía un profesor el 10 con hueco ¿verdad? hay que preguntar, hay que profundizar hay que rumear entonces nuestra Profesora David Yankee, que tenemos el librito aquí, ella decía que repasaba un punto, algún punto, por ejemplo, eh, esto, la ley del amor, ¿verdad? Algún punto, 12 veces al día, para poder entender realmente qué significa. Entonces, esa práctica de reflexionar con profundidad es meditar también. Y claro, me pueden decir, pero es que no estamos con tiempo. Yo no tengo tiempo, tengo tanto que hacer. Y eso fue lo que a mí me llevó después a decir, es que esa no es mi prioridad el hacer. Pero yo puedo ganar mucha plata, puedo tener toda la posición que quiera, pero ¿qué es la realización personal? O sea, eso todo es limitado. Está muy bien, pero ¿hacia dónde me va a llevar eso? Entonces, si uno quiere algo, uno saca el tiempo. A mí nadie me tiene que decir que hay tiempo. Yo lo saco porque para mí es mi prioridad. Y me fijo cuando no está haciendo mi prioridad que me empiezo a estresar. Porque estoy haciendo prioridad el trabajo, estoy haciendo prioridad las cosas físicas. En realidad, cuando mi prioridad está en esta experiencia espiritual, todo lo demás se hace bien que tengo experiencia de Dios y la experiencia de Dios realmente hace que todo sea fácil totalmente todo, hasta la cosa más mundana hasta aprender a manejar todo hace que sea fácil entonces dedicar esos dos espacios estudio y meditación ¿sí? Entonces quisiera que hiciéramos una experiencia. ¿Les parece? Vamos a hacer una experiencia. <risa> Entonces vamos a... En esta experiencia, igual voy a poner música, pero la verdad es que ustedes la pueden hacer sin música. Y lo pueden hacer en cualquier lugar y puede ser con luz o sin luz. Que puede ser en cualquier espacio. Es la experiencia de la percepción espiritual. ¿verdad? Y es como visualizar que yo estoy teniendo esta... Esta realidad metafísica, ¿sí? Entonces, así de forma natural, voy a sentarme cómoda, pero yo tengo en mí siempre esta antena espiritual, siempre. Lo voy a visualizar en el centro de la frente, una pequeña, muy pequeña esfera de energía, sutil, allí donde está la glándula pineal, ahí está sentada una energía que nunca ha muerto, que nunca se destruye, en la energía del alma, de lo que soy. ¿Qué color tiene esa energía? ¿Cómo es? Esa pequeña esfera es una fuente de amor. tiene en su interior una herencia espiritual del Creador. Sí. Dentro del alma hay divinidad Es un viajero que viene desde un lugar muy sutil, muy puro, porque viene de estar con Dios. El alma recuerda lo que es estar con Dios, porque lo ha sentido, ha estado tan cerca, sentir sus vibraciones suaves, sus cualidades puras. Sí, el alma ha estado muy cerca de Dios al venir mundo, a desempeñar un papel. Llegó un momento en que olvidó cómo era estar con Dios y buscó por muchas partes, pero también se distrajo Ataduras. sin embargo ahora está en un momento de recordar porque es el momento de regresar a estar con él es un momento especial A ser supremo, está ayudándome a recordar y a sentir esta parte sutil, pura, eterna, divina. ayudando a liberarme de tantas máscaras. A recordar lo que es Dios, un ser suave. Volver a esta experiencia cuando sea.